you mm -hmm. Oh, ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Sentiment Dimin! Y hoy salió el sol. Menos mal, chicos, qué día el de ayer. Tremendo. Nos dio vuelta a todos, ¿eh? todos perdimos Tremendo. el, el, el para, para, tema. Para el olvido, sí, sí, sí, sí. ¿No? La verdad que sí, el abrazo seguimos mandándole a todas las personas uh -huh. que la verdad la pasaron mal y la siguen pasando, están sí. reacondicionando su casa, las escuelas y demás, sí. tantas cosas que... Pero bueno, con fuerza se logra y, y se va a solucionar absolutamente todo. Hasta el pobre cóndor. Hasta el pobre cóndor que perdió la cabeza. Perdió la cabeza. Algunos sí. lo llaman el nuevo futre. Así que imagínate. Mirá ¿no? no, bueno, bueno Se viene la restauración del, Por supuesto Sí, se viene, no, se bueno, viene la restauración Merecida del, Total Merecida de, de nuestro cóndor Que tiene una historia maravillosa Me la contabas recién en para, el camarín Y me encanta Es genial para contarla Es genial para contarla No la puedo no contar No se puede No tenemos tiempo. Ah, claro por Necesito por las, fotos. las fotos Para explicar realmente ¿Cuál es el cóndor verdadero? Pero que no es el que Pero perdió la Pero ese no cabeza. es el cóndor. No es el que perdió la cabeza. El que, no, el que perdió la cabeza en no es el cóndor. En es otro. ¿En serio? Pero claro, tiene una historia maravillosa. Y yo color, 25 ¿eh? años de mi vida creyendo... ¿De qué ser bien ¿25 y años? Bueno. ¿Está bien? Claro, creyendo no. que, que era el cóndor de que Está nací bien. creo que De, de que naciste pensaste que era el cóndor ¿Sí? Es, pero no es Bueno, no importa, Esa vamos sí a contar la historia del cóndor para la próxima Hablando del cóndor ¿Qué pasó? ¿A qué departamento de Mendoza querés viajar hoy? Ay, ¿dónde podría ir? ¿Puede ser el este? ¿Al este querés ir? O no, decime vos, no sé dónde me querés llegar ¿Al sur? ¿Malargue, por ejemplo? Ah, me encanta Arriba, al este, Yo tenía razón, razón. <risa> Tenías razón vos Ay, ¿Por qué no mira. confío? En... No, me agarró un calor, dije no era el... <risa> Porque yo te puedo cambiar los, los papeles, yo te cambio los nombres, yo te cambio todo. Pero de no los departamentos Hasta el cóndor, pensé que era el cóndor que todos creíamos Pero bueno, no, no importa, pero no, eh, al este vamos primero Después te voy a llevar al sur ¿Vamos al este? Vamos al este Se quedó mirando Arriba, Arriba Davia, Arriba Davia. Allá nos vamos a conocer su reina Soy Martina Pilar Boscariol Marín, reina de Rivadavia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 dice Martina Boscariol, a la reina del departamento de Rivadavia, la conocí una divina. Porque estuve en, en Rivadavia, canta el ah, país, de ahí la y conocí. ahí la conocí una simpática, así una divina. Le mandamos un beso a toda la gente de Rivadavia. Y nos vamos a meter en el acto central de la fiesta Ay, nacional de la Vendimia. Y vamos a hablar de la música del acto central, de Milagro, eh, del vino nuevo. Está con nosotros Pablo Budini y Mario Galván, son los directores musicales. Bienvenido El aplauso para ellos El aplauso Qué responsabilidad Le decíamos recién ¿No? Mucha Porque uh -huh. eh, Yo no Bueno ahora nos van a contar Un poquito para que todos Conozcamos un poco más Cómo se Se trabaja Para coordinar Semejante fiesta La puesta en escena Coordinar con los artistas Y demás Y con la música en vivo Si bien hace años Ya, ya hace ¿Cuántos años que viene siendo La música en vivo? 2008. 2008. 2008. Uh -huh. Pero todos los años me imagino que es el mismo desafío de, que, de lograrlo, ¿no? Claro, de, sí, de, sí. De, de que sale, de que salga perfectamente bien, ¿no? Sí. Es un laburo de producción como hacer un disco pero con 50 músicos y 35 temas y en tiempo récord y en tiempo récord sí, sí. sí, sí. sí, claro, sí. más claro. o menos hacer tres fiesta. discos. Claro, más <risas> o menos en una fiesta. En una fiesta. Lo que pasa es, es que está las canciones que sabemos todos que a veces no pueden faltar. ¿No? Pero también hay mucha creación, sí. o sea, sí. hay mucha música nueva. Y sí, es un alto porcentaje de, de composiciones originales. Sí, sí. ¿De guitarra sabes algo? <risa> ¿Algo. <risa> Me, gusta. Por ahí. Me gusta. Por ahí voy, dice Pablo. <risa> por, acá, por, por acá las cuerdas, por allá las teclas. Claro, ¿No? piano, sí, sí, sí. Pero hablábamos, le vamos a contar. A a me encanta contar cosas que a uno habla fuera de, de la cámara. La Ahora no manda al frente de... con todo. Ahora lo que manda al frente contar, con todo. Lo que... No, no, no, no, no. Me, pero me encantó algo. Digo... Se ponían pálidos. Lo... <risa> ¿Qué va a decir? Sí, qué, vas a decir. <risa> ¿Qué conté? ¿Qué conté? Viste, empezaba a preguntarte claro, yo que me claro. olvido a los cinco minutos lo que hablo. Digo que conté? Conté? conté. Bueno, no, porque nos decían ellos detrás de cámara, antes de arrancar el programa, que ambos habían querido trabajar siempre juntos Ajá. y que esta es la primera vez que se da. Que vos le preguntabas, ¿nunca sí, trabajaron sí, juntos? Sí, sí. No, en esta, esta es la ocasión que no, los junta. Se dio se dio así, este yo hacía un tiempo que había estado hablando y diciendo, tengo ganas de hacer algo con el con Mario Galvano, un músico que conozco hace mucho, que admiro, que respeto, y que hemos ido como transitando a la par en distintos proyectos y nunca, bueno, nunca se daba. Nunca se había cruzado, pero vos dijiste, vos lo decretaste. A mí me encanta lo del decreto. Sí. Vos lo hablar Yo sí me, Él se ríe Y me dice Vos estás siempre con esas cosas Pero para mí viste Cuando uno lo piensa Lo siente Y lo dice no, sí. Lo decretás Es que yo estoy de acuerdo Porque sí. vos me dijiste Que lo habías comentado En tu entorno familiar sí, lo Habías sí, comentado sí. Que querías trabajar con, pa con Mario uh -huh. Sí, sí Así fue Y se dio me Y encanta. pasaron 10 días y, y apareció esta propuesta De hecho me, me llamaron Digamos del equipo de Vilma sí. Y yo dije Y el Pablo puede ser una opción También Pablo Budín Entonces Como sin... Sin hablarlo, ¿no? Sin y saber ahí, uno del otro. Claro, claro, y ahí lo llamaron al Pablo y él dijo, bueno, si está el mar y podamos armar. Qué bueno. Y se la verdad que... Genial porque genial. también hay que tener una cierta armonía, digo, de, de, de feeling también entre ustedes, porque para sí. llevar adelante semejante desafío y tiene que haber como un clima bonito también para trabajar, ¿no? Sí, que lo hemos ido descubriendo sí. a raíz de esta experiencia. O sea, desde octubre que empezamos a trabajar con esto. Sí, este... septiembre. Mitad de septiembre wow. empezamos... ¿Con el equipo? Claro, sí, porque... ¿Con Vilma o ya creando la música? Eh, Todos juntos, todo o sea, junto, claro. la claro. llamada sí. del lembra, claro, claro. Y porque fue un poco eh, con esta cuestión sí. pandémica, se, bueno, se decidió, largaron sí, sí, el concurso, sí, sí. entonces, bueno, en dos semanas había que armar una historia, o sea, ya estaba el, el guión del gran Aristides Vargas, que, que a mí me, me encanta, y, sí, sí, y claro. así que, bueno, empezamos a componer, así por a distancia nos juntamos, por, por, por, por Zoom, Zoom, la típica por, sí, nuevo, claro lo mandando las pistas, bueno, sí. grabando cada uno en su casa, componiendo y tiene una exigencia el, el concurso porque se presentan muchos equipos, nueve, siete, y hay que ir ya con una propuesta como desarrollada. Claro, con, algo más concreto. Con claro. Concreto, sí. Y, sí. La, y lanzarte a la nada porque podés... No... Quedarte claro, en el concurso, haber ¿no? hecho todo ese trabajo claro, todo y ese ese trabajo, trabajo, sí, no. Que son y había que llegar con, con la música que íbamos a, a ejecutar. Así que fue un trabajo muy fuerte que hicimos y 30, más de 30 temas. Qué loco. Y, o sea, obviamente algunos temas de referencia que sí, son los sí, temas sí. que con los clásicos que van Van pero... a ir clásicos, pero también hay sí, mucho sí, sí, innovador claro. claro, sí, composiciones de, de, de Pablo, Mías y que hemos hecho en conjunto también Ah, qué Ajá. bueno sí, sí. Ahora, la fiesta tiene momentos donde la música también crea el clima como en una película, uh -huh. ¿no? Sí, pa sí, sí, parece sí. ser una, una música medio incidental sí. ¿Hay, ¿Hay mucho de eso en esta fiesta? Hay también de eso, sí, sí, sí. claro. Sobre. Porque la vendimia va, va teniendo, y más las de Vilma, sí. va entrando cada vez más en esta cosa un poco cinematográfica. Tiene de ¿no? eso, sí, sí, sí. El comienzo La verdad que pas, pasamos por todo el, Digamos, tiene lo, lo más visual Lo cinematográfico y también lo folclórico uh -huh. Que digamos, el Pablo Tiene ese perfil que, claro. que es súper Medular, el Pablo Tiene la información acá, mendocina y, y yo por ahí He hecho músicas de algunas películas y Entonces como que nos hemos complementado Muy bien, Perfecto, la verdad claro total Entonces eh, Es como una escena, al comienzo de la, de la fiesta Empieza como una cuestión media de película y después se va como abriendo y vamos llegando a la a, a la escena así clásica de vendimia. También no, no puedo dejar de pensar en otra cosa. A Vilma le encantan los finales, casi casi te diría, no le va a gustar esta palabra a ella, pero casi casi es hollywoodense. ¿Ah sí? Que explote todo. Uh -huh. Tiremos la casa por la ventana en tres segundos que la gente se le de se le vuele la peluca. Creo que le encantan esos finales. Sí, ¿Hay sí, algo sí. de eso en esta? Sí. Hay mucho de eso. Sí, Hay mucho, sí, de, mucho eso. de eso. Tiene, tiene una mirada así. Para mí ha sido todo un aprendizaje. Eh, empezando por, por el Mario. Aprender al lado de él. Y al lado de Vilma, de Federico. Que es toda una, una mirada. Eh, que, que uno como músico mira una parte. Claro. Eh, y ellos miran el todo. Claro. Entonces es como que uno aprende a mirar. Eh, desde otro lugar. Desde otras miradas, totalmente. No, bueno. hoy, hoy tienen que ensamblar con el que baila, sí, con sí, el que sí. actúa. Con, con, la eh, son, son con la historia. Son un con la historia, no, los locutores. ¿Los locutores también están en vivo? ¿O, uh -huh. o van grabados? ¿Los locutores? Locutor los que relatan la fiesta. ¿Las voces en off? Va, eh, algunas, eh, algunas van, van grabadas. grabadas. Sí. Por, porque, bueno, por una situación especial, sí. que es una sorpresa, pero que es muy emocionante también. Eh, van grabadas. Uh -huh. También lo que tiene, vos decías de tipo Hollywood, lo sí, que tiene sí. muy fuerte también es porque el guión está pensado en esto que atravesamos o que estamos atravesando, que es la pandemia, uh -huh. y cómo la hemos atravesado y lo que nos exigió, el crecimiento que tuvimos que hacer como sociedad y humanos. Total. Y la, la fiesta tiene como una potencia muy fuerte en eso, como que es el reencuentro. Después de dos años de no, de no estar en el teatro griego, los artistas y el mensaje. Hay como canciones muy fuertes. Emotivo, hay, va muy a tener una parte emotiva sí, bonita. Y homenaje. Y, y homenaje, y homenaje hay también. Homenajes. Hay homenaje sí, no, sí, a un gran mendocino. Sí, eh, a, a tres. A gran, tres? Grandes mendocinos. Sí. Ah. ¿No? Ay, bueno, Claro, viste, va a tener. Va a tener de todos, bueno, a todos los condimentos. Uno más o menos lo tenemos, ¿no? Porque aparte ha sido homenajeado en varias fiestas departamentales. Claro. Eh, creo que no le vamos a escapar si, si hablamos de Jorge sí ¿no? que eso ah Jorge está claro de... de... se me ocurre no sí, sí, es uno porque de... es como casi necesario digo no, no. Sí. Pu puede ser una sorpresa el cómo lo van a poner en el escenario claro, pero claro. digo es casi necesario a meses de su partida claro. tenerlo allí arriba del escenario presente totalmente ¿no? totalmente sí, sí. sí y más eh, los dos hemos hecho espectáculos con el pocho y Jorge uh -huh. Hemos compartido muchísimo Mucho, hemos trabajado con él Pochito porque... va a tener ese privilegio? Sí, Pocho nos va a dar el privilegio Nos va a dar, claro sí. nos va a, dar el no, a nosotros y también el privilegio de, de, de homenajear a un gran amigo, ¿no? Una sí. gran persona también Sí, sí, uh -huh. sí, sí sin sí. duda Me imagino Ay, qué Los bonito que cerremos, pero yo necesito saber ¿Virgen de la carrodilla? <ríe> se ríe No te pienso contar nada no. <ríe> Está, por supuesto sí. sí, está. sí. por supuesto sí. que está Pero clásico Siempre o presente. innovador? Y es un poco las dos cosas. ¿Las dos ¿no? cosas? Sí. Claro. Ay, me Está pensando, sí, Vilma. Empieza, empieza Vilma? de una manera muy, <risa> muy. Muy. Bueno, es muy bonita la idea que propuso Vilma, porque el comienzo de la Virgen es una idea sí. de Vilma. Y que. Este. Genera todo una, una, un momento. Creo, creemos que va a ser muy bello. Bueno, muy bello. no vamos a decir más. Vos querés saber todo, Rodolfo mira No, todo. pero ¿sabés que También la gente se tiene que sorprender. Tam Claro. Tenemos que ser responsables, vos sos chusma ¿Sí? Ustedes no se noten con el, la señora que me está ¿También, también hay unos condimentos También de todo tipo, no solo emocionantes Sino también muy humorístico divertido. Hay humor. O sea, vas, vas, no. la verdad que va a tener ritmo Bueno, claro. hay tres personajes Protagónicos, ¿no? Que los claro. han fundido eh, En varios programas aquí eh, sí. Sorrentino, ¿Cómo Villa lo y, Yo no y, sé, no me, no me sé. imagino No, no me, me imagino como que los pueden contener claro. Para que no, no se sí. les vaya no, hay, hay, hay como muchos, hay participantes Muy fuertes, digamos, dentro claro. de, de, de toda la propuesta y va a estar. ¡Ay, qué cuestión! Quiero que llegue emoción. ya a la fiesta. Ah, bueno, yo bueno, no creo que tan rápido. <risa> que bueno, quedan ocho está. días, chicos? Nueve, y, ¿no? Ya, claro, ya cuenta. estamos. Ya estamos. Mañana es el ensayo general en música. el de Park de Músico. Es nuestro último ensayo. Okay. Vamos a hacer pasadas completas de la, de la fiesta. Eh, y el eh, domingo... lo, los actores y bailarines de el, todo el ensamble ya están en el Arena de bueno. claro. Nosotros... ¿Y cuándo van al Teatro Griego todos? El domingo subimos. Por primera vez Claro ah, Armar más... todo el sonido Armar el sonido es... ya, ya pasaste por esa voz Sí, sí Que adrenalina, sí. ¿no? Sí, sí, es que... Fuerte, eh, es fuerte, sí, sí. Gracias a los bueno. dos, gracias en serio, Pablo, bueno. Mario, gracias. Bueno, y gracias les deseamos toda la luz, todo, todo lo que, las bendiciones y demás para que sea una fiesta, porque es verdad, todos estamos sabidos de, de querer vivirle, de querer volver nuevamente a ese teatro bueno. griego. Tienen una bonita y grata responsabilidad para con todos. Y para con sí. ustedes también, porque es un claro, desafío sí. a lo personal claro. interesantísimo sí, sí. como artistas, ¿no? Sí, es un aprendizaje. Absoluto. Grande, bueno, grande. Muchas gracias a la gente. Gracias dos. y mucha bueno. más. Sí, gracias. todo bien, ¿Hacemos pausa? Pausa, no se vayan, ya venimos. Estamos vendimiendo por hileras de la vida, vamos cosechando lo sembrados en otros días, somos como el...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 Triunfos seguros siempre en vendimia.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 Aquí estamos de vuelta. Ya se nos termina el programa. ¿Cuánto nos queda? Claro, Minutos qué finales. Qué raro pasa esto. Vamos a pedir a media hora más. Ay, no, porque está para mil. Claro. A las 20 llega con la jugar, Rueda de la Fortuna y hay que jugar y jugar hay que, no, que ganarse todos los a premios. A mí me encanta. Ahora me la estoy perdiendo porque estamos acá, pero hay que si no la veía siempre. yo te, me te encanta ayuda a la memoria. ¿Viste? ¿Viste? Es verdad. <risa> Los dos no, Chico, no, no, no bien. No, bueno, nunca. <risa> Estuvimos. Bueno, vamos a. Ahora sí, ¿dónde querías ir vos? A Malargue. A Malargue. Bueno, allá nos vamos porque está su reina. Así que directamente vamos a conocer a Luciana Ponce, la reina que sueña también con la corona nacional. Y nuevamente Malargue vuelve, vuelve a elegir, claro. porque recordemos que no habían elegido. Bueno, nuevamente Malargue vuelve a presentar su reina y es ella, mira.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 De Chile, la reina del departamento Malargue, me encantó. Están, están quedando para elegir solamente dos reinas. Sí. Eh, mañana, Ciudad, fiesta de capital, claro que sí. Allí vas a estar vos. Sí. Eh, yo también. ¡Ay, me encanta! Yo también, voy a salir en vivo desde el escenario, atentos ¿eh? ¡Ah, muy bien! Atentos que salimos en vivo desde el escenario mañana ¿Con, con nuestro programa, Sentí Con, con, ¿Con, con... el noticiero? ¡Ay, me encanta! Salimos me encanta. en vivo con el noticiero desde el escenario del, del, del, de la fiesta de Capital eh, Vos en la conducción Sí, sí, ¿sí? Me estoy, estoy eh, ahí con, con Coquito Gras, con Antonio, Antonio Sí, lo dejo y Antonio Ginar y la Juli Juli Farmache. Eh, ¡Qué lindo cuarteto, me gusta, me gusta! Lindo grupo de locutores eh, así que, eh, perdón, y el sábado, sábado Maipú Que también estoy Que el protagonista, ¿también estás? Sí, la locución ¿Y el protagonista? ¿Ah? ¿Y el protagonista? ¿Y el protagonista? ¿Quién es? ¿Cómo quién es el protagonista? Julián Cháver Julián Cháver también ¿O no? Ah, no Yo no, creo que sí No, ya no Así que bueno, ya saben, ¿eh? Mira, me dejaste Bueno, Dos me últimas voy a para ir un poquito más Dos últimas bueno. vendimias Bueno, eh, eh, nos tenemos que ir Porque ya llegamos. Mañana día, entonces, nos, vamos, nos vamos, no tenemos tiempo para nada eh, Perfecto, entonces nos vamos directamente mañana, entonces dos, eh, la reina de Ciudad, después la reina de maipú y bueno, seguiremos conociendo porque todavía queda una semana más de Sentí Vendimia. Exactamente, hasta mañana. Chao.